No voy a comer ningún alimento durante los siguientes 30 signos. No te dará. Hambre? Así es como me veo actualmente y. ¿Hambre? Así es como me veo actualmente y peso casi 100 kilos. Y cuando digo ningún alimento, lo digo en serio. Tuve un equipo de médicos que no quisieron ni ni testgar. Gracias, doctores. Ni Y si por alguna razón como algo de esto en 30 días, Chris, tú afeitarás mi cabeza. No es cierto. <risa> sí. No creo que aguante los 30 días. Lo vamos a afeitar. El reto acaba de. Com. Com. Com. Com. com, com Ya no necesitas esto. No. I, si una mosca no, si una mosca vuela no tu boca porque tienes la boca abierta y te la tragas no por accidente, eso sería comer no, no. no.